¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos bien? Mira qué pedazo de día que tenemos por delante de deporte en la Sierra de Madrid. Ya sabéis vosotros que el gafe del San Juan es mucho gafe. Existe la ley de Murphy y luego tendría que existir la ley del San Juan. Zugasti, te voy a tener que dar la razón cuando me decías... ¡Jabalí! Yo soy un caballo de carreras y para ir a una carrera tiene que estar todo en buenas condiciones. Tiene que hacer sol, tengo que ir bien alimentado, tengo que haber dormido bien y entonces ahí rindo. Y tú eres un burro de carga, entonces cuando llueve, cuando hay barro cuando estás intoxicado, cuando hace frío cuando cae un diluvio, cuando hace un calor que te cagas, que todo el mundo va cayendo tú como eres un burro, un burro de carga y lo que te va es que te den palos de los buenos, pues ahí funcionas bien en el vídeo de hoy hablaremos de algunas cosas de estas estamos con el Patillas mi tío, qué pasa poca cosa poca cosa, pero siempre de la buena. Ahora os explico por qué estamos con Miguelón que es una persona, por los que no lo sepáis, aparte de que ya le conocéis, ¿eh? creo que hemos coincidido en siete u ocho países del mundo. Uno en Mongolia, el otro es en Chile en el desierto de Atacama, el otro es Marruecos en el desierto del Sáhara y el otro es en Madrid y en Portugal. Pero yendo de Madrid a Lisboa en bici, o sea que no hemos hecho ni no, una norma no, no hasta ahora, no, de momento no, madre mía, de momento. A ver qué día coincidimos para ir solo de vacaciones. Hoy no se han dicho a lo que se enfrentáis hoy. Vamos a ofrecer mucho deporte, la parte de que os toca es la parte de la aventura. No es lo mismo el modo de entrenamiento de un gimnasta que un ciclista o un tenista, entonces alguno de vosotros sufriréis ir con paciencia, que son ocho horas, que es muy largo, entonces a lo mejor ahora empieza uno con mucha alegría con la bici, dejando atrás a su grupo, pero luego a partir de las cinco de la tarde pues empieza a, a dolerle, a molestarle un poco la rodilla. Yo voy con el primer grupo, un poco por detrás, porque al final sois vosotros los que tenéis que hacer la orientación y los que tenéis que ir viendo. Pero se trata de llegar los primeros, eh, no es verano azul de entorno privilegiado, a ver, espérate, cámara por aquí fija, bueno, señores, os cuento un poco lo que estamos haciendo hoy y lo que vamos a intentar explicar, no solo ya en el vídeo, sino presencialmente. Estamos con 30 chavales de 17, 18, 19 años que quieren dedicarse al mundo de las ciencias, de la actividad física y el deporte y a la fisioterapia en una doble titulación que se hace en la Universidad Europea y en la que están haciendo un bootcamp estos próximos días en lo que 70 chavalas y chavales que quieren hacer esto se van a quedar con 10, pecados para hacer esta doble titulación y lo que nos han pedido es que vengamos a pegarles una chapa una planchada de oreja de estas entonces ahora les estamos esperando están haciendo la prueba de bici que es la primera que hacen y durante todo el día de hoy harán unas cuantas que os iremos enseñando y en los que les estaremos supervisando, evaluando intentando aconsejar un poquito. ¿Qué les contaremos en la charla? Pues yo creo que un poco lo que les contaremos es alguno de los valores que hemos aprendido en la ultradistancia eh, y como va a ser cosilla de 20 minutos, yo creo que le, lo que les contaremos y lo que aprovecho para contaros a vosotros es que una de las cosas que aprendes ahí es que eh, cuando vas bien y cuando vas positivo y cuando todo está saliendo bien, etcétera, ahí puedes ganar mucho o puedes ganar bastante. Pero que sobre todo lo que aprendes con pruebas de como Iron Man's, Ultraman, Titan Deserts o joder la Ultra Sierra Nevada del otro día donde puedes tirarte 20 horas corriendo o 55 horas en bici, es que cuando vas bien puedes ganar mucho, pero que cuando vas mal lo puedes perder todo y que creo que la diferencia se acaba marcando en esos momentos donde ya no puedes más, la cabeza no puede más, las piernas no tiran más, el corazón no puede más y ahí es donde te retirarías lo dejarías todo tal y ahí lo importante es un minuto más, dos minutos más cinco kilómetros más, diez kilómetros más un habituallamiento más, entonces lo que intentaremos explicarles es esta paciencia y esta constancia, no de ir muy rápido eh, cuando vas bien, que eso entre comillas se da por descontado, sino el cómo no abandonarlo y no echarlo todo a perder cuando Asma. Entonces... ¿Qué, Miguelón? ¿Esto que he contado es verdad o no? Eso parece. ¿Eh? Porque con este tío nos hemos pegado 55 horas de Madrid hasta Lisboa y que Me viste con ganas de querer dejarlo todo algunas cuantas veces, ¿no? no sí, me bien. ¿no? Hostia, tirado en el suelo, ahí llorando y este diciéndome... ¡No, Valen, que quedan dos kilómetros, tío, dos kilómetros y ahí pone 20! ¡No, que se han equivocado! ¡Madre mía! ¡Venga! Vamos para allá, que ya empiezan a llegar los chavales. A ver, Laurita, cuéntame qué os ha pasado. Pues se nos ha roto la, la radio y hemos tenido muchos problemas para arreglarla y al final hemos tenido que ir a dar la vuelta para coger otra. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y luego también mi bici se atasca cada vez que cambiábamos la marcha y se nos ha salido cadenas. Y por lo menos hemos podido adelantar algún algún equipo. Bueno, y llegar que estáis aquí ya. Sí. ¿Cómo vais de ánimos? Bien. ¿Y de patas? De patas un poco cansada, pero en nada recupero. Pues venga, a darle duro. ¡Gracias! ¡Ánimo y felicidades! Muchas gracias. ¡Venga, Adiós. a darle duro! ¡Hasta luego! ¿Y estas manos qué? ¿Qué te ha hecho el mecánico qué ha pasado? Desde luego. Dos han roto ahí la bici y solo hemos podido arreglar una, la otra viene en, la, en un furgón. Pero bueno, hemos sido capaces de arreglarla y viene, con, vienen con un monitor corriendo, que, ¿Sí? que, que no, no había bicis para todos. Bueno Duarlón, ¿y cómo vienen? Vienen bastante fastidiados, de hecho una chica se ha caído llena, llena de sangre, así que ahora toca ver cómo son de duros de cabeza. Ya estamos de vuelta al hotel, llevamos más o menos medio día, hemos dado la charla y ahora lo que toca es mientras los chavales siguen con algunas actividades antes de volver a ir con ellos, descargar el material, mirar cómo va la cosa y empezar a editar el vídeo. Con lo que les hemos contado a los chavales. El resumen es muy fácil. Cosas que hemos aprendido de la otra distancia o como más años llevo en Ironmans, Ultramans, Maratones de Sables, Titans Deserts, Mongolias, Ultra Sierra Nevada, el último ejemplo, es eso. Como en los momentos donde vas bien puedes ganar bastante mucho incluso eh, marcar la diferencia pero con solo un minuto dos minutos cinco minutos una hora de ir mal lo puedes mandar toda la mierda el otro enfocado el otro día eh, lo contaba en un post en instagram que muchos comentasteis compartisteis preguntasteis etcétera eh, donde hablaba de ultrasia renevada y también en el vídeo de resumen final de 20 minutos si no lo habéis visto link aquí abajo y gracias por los 9000 likes o así que lleva el vídeo creo que va a tocar documental eh... Pero lo contaba y digo, hostia, hoy es el momento de explicárselo a estas chavalas y chavales y a vosotros. Um, creo que la clave para no haber abandonado Sierra Nevada o para no haber abandonado la Madrid-Lisboa en su momento o para no haber abandonado el Ultraman de México cuando todo se torcía o para no, puntos suspensivos, no haber abandonado en tantas ocasiones es que nunca le digo a mi cuerpo que ya no puede más hasta que de verdad no puede más. ¿Qué pasa? El momento en que cruzas la línea, en que tú mismo te, te empiezas a autocompadecer, a, a aceptar que, uy, las llagas de los pies, a ver que, uy, es que aquí te dolía un poquito, a ver que los isquios no sé qué, a ver que la cabeza no puede, y de repente dices, ya no puedo más. Coño, hostia, la cabeza te hace caso, eh, el corazón te hace caso y el cuerpo te hace caso. ¿Qué pasa? En todos esos momentos, Joder, evidentemente el cuerpo estará cansado, el cuerpo creerá que se quiere ir para casa y dirá, pero si hago así, me voy a casa y me voy al sofá a pegarme una bañerita y lo que haga falta, y en cambio si no hago así, me quedan 10 horas, 12 horas, 15 horas por esta mierda de montaña subiendo hasta 3.000 metros, ¡Coño! Yo lo tengo clarísimo, yo hago así. Entonces en esos momentos es donde hay que ser muy consciente de que por un momento de facilidad fragilidad dolor rendición hostia puedes mandar meses de entreno preparación sacrificios todo a la mierda entonces ahí haz un minuto más otro minuto más otro kilómetro más otro habituallamiento más otro adelantamiento más otra barrita más otro bocado otro paso hasta que de repente veas si una tu cuerpo no puede más oye y si no puede más lo has dado todo, paras, piensas fríamente, observas, dejas que te toque la fresca o la sombra o lo que tengas en ese momento, bebes un poquito y si realmente no puedes más, chapó, chaval, lo has dado todo, ya será en otra ocasión, quizá no estabas preparado, quizá hay que entrenar más, quizá eso era demasiado para ti, o quizás has tenido un mal día, quizá tenías dolor de estómago y ya está, no ha pasado nada, pero si no... Hostia, es que sí que realmente podías más. ¿Y qué pasa? Que pasan estos 1, 2, 3, 5, 7, 10 kilómetros, hostia, y vuelves a tener patas, vuelves a tener corazón, vuelves a tener ganas. Entonces ahí, tanto si es una ultra, como si es unas oposiciones, como si es una carrera, como si es el trabajo de tu vida, como si es eh, eso que querías conseguir y no has conseguido todavía, como si es lo que sea... Eh... Que no te des cuenta que te ha rendido antes de tiempo porque esto es muy duro. Me ha pasado en alguna ocasión, no necesariamente en las carreras, ¿eh? en otras cosas de la vida. Y cuando te despiertas al día siguiente y dices, hostia, por falta de meterle un par de ovarios o un par de huevos, eh, lo he mandado toda la mierda, eso es muy jodido. Así que, dicho consejo, eh, y a ver si... ¿eh? ¿Mm? Ah, eh. ¡Hija! venga A ver si seguís estos consejillos y si os van bien, vamos para allá.